YouTube sean Bienvenidos a un nuevo video libre Les vamos a enseñar a eliminar cuenta de Google Android 11 en un Samsung A127M Que pasa gente que este dispositivo no Trajeron por cuenta y les voy a enseñar a Hacerlo de una forma rápida, un método bastante clic, un método rápido Primero lo que tenemos que hacer es abrir nuestra Herramienta de Samsung Tor Pro que es Obviamente z x una herramienta de paga Y listo una vez que tengamos acá pues vamos a colocar El modelo, en este caso viene a ser el 100 A127M También hay A125 el mismo método gente una vez que estamos ahí seleccionamos y lo vamos a dar donde dice un glock listo gente como podemos ver acá en la parte de abajo tenemos un glock vía server y redes FRP april 2022 quiere decir que es una nueva opción o nueva actualización qué vamos a hacer acá en este punto vamos a conectar nuestro dispositivo vamos a conectar a nuestra computadora a ver gente de una forma rápida vamos a conectarnos listo vamos a ir acá donde dice llamada de emergencia y acá vamos a marcar asterisco numeral 0 asterisco numeral Listo, una vez que se ponga en este modo, lo que vamos a hacer es conectar el cable, conectamos y lo damos en reset FRP. Listo, gente. Entonces, ya una vez que empiece ahí, como tú puedes ver, si sí está detectando correctamente, voy a pasar a este costado, ahí cerrar con info. Y como tú puedes ver, está corriendo el proceso correctamente. Vamos a esperar ahí, checking, habría el método, dice ahí. Vamos a esperar nada más, gente esperemos que sea todo correctamente ahí vamos a estar en este modo no vamos a, a mover nada acá vamos a conectar listo, acá es donde nos pedía que les dije el comando lo damos nosotros en ok porque ya nosotros ya seleccionamos y vamos a esperar entonces que se dé el proceso ahí nos va a pedir permitir, lo damos en permitir nuevamente nos va a pedir permitir el dispositivo en este caso ya se nos inició y ya nos va a quedar 50 U. eso fue todo entonces el nuevo método de FRP para los Samsung gente pueden probar, pueden testear cualquier herramienta que tengan de Samsung para hacer FRP con este método, eso fue todo espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like